¿Qué pasa con Pitruenos? Por fin voy a reaccionar al increíble tráiler teaser, todo lo que hay de leyendas. Celebi, habéis dicho que ha habido no sé, un vídeo por ahí, me lo habéis comentado por, por redes, que, que hay un vídeo de, de un supuesto Pokémon Leyendas Televí que está hecho por fans y que lo están desarrollando o algo así, eh, que lo vea, que reaccione y que opine, pues vamos a ello. No sé qué se habrán fumado estos eh, fans, pero estoy deseando verlo. Tengo aquí, hay dos vídeos, ¿vale? Hay un teaser y un trailer. Así que vamos a reaccionar primero al teaser y luego al trailer, ¿vale? Vamos para allá. Ok, pues vamos con el teaser eh, Pokémon Legends Televy, 38 segundos, como veis, teaser cortito que vamos a reaccionar. El bueno supuestamente es el de después, ¿vale? El tráiler. Esto es para ir abriendo boca, ¿eh, hermanos, un poquito de, de entrante. Vamos a ver qué nos traen. Mm. Yasir. ¿Qué nos traes, Yasir? Oh, ¡Oh! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué, qué, qué bien ambientado! Oh, uh, Celebi, ahí está, el bichito El bichito viajero del tiempo Ostras, se, se ve mejor Que Leyendas Arceus, eh Oh, uh, oh uh, ¿Es el Prota? Me ha da dado hasta miedo, tú Dios, qué cara de malo Oh my god, oh my god oh, oh, oh, oh, No, pues no era el Prota, eh, no era el Prota, no era igual Pokémon Leyendas Celebi ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Me gusta! ¡Me gusta mucho! Bye, bye. Vamos a ver el siguiente Vale, aquí está, 2 minutos 47 segundos Esto ya nos puede dar para muchas cositas Vamos a ver que nos traen que tiene pintaza ¡Oh, ¡Los Unown! ¿Qué pone? ¡Ah, ya sí, claro! <ríe> ¿Qué va a poner? ¿Qué va a poner? ¡Qué bueno! Los Unown en Pokémon Celebi podrían tener um, Buena, buena mística, ¿eh? ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Qué bonito! Los Morelun, los Jutjut, -Jut, el Umbreon. ¡Oh, la música! Mira, mira, mira, mira, mira, mira los... ¡Chicorita! ¡Dios! ¡Todo ahí. ¿Turtwick? ¿Cómo que Turtuig? ¡Ay! Oh, hola, hola, hola! Esto, esto sí que se ve bien, ¿eh? Esto sí que se ve bien, ¿eh? ¡Torchic! ¡Tortuig! ¡Son starters! ¡Es ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí es starter! ¡Madre, qué guapo! ¡Oh! Esto ya se ve un poco peor, fíjate Es como que está más armonizado... Pero se ve un poco peor. ¡Ay, en los ataques! ¡Qué pobres! <risa> es normal, está hecho con un fan. ¡Dios! ¡Dios! ¿Esto es una torre quemada? No, esto es un santuario. ¡Qué guapo! Mira, no es, no es el... No es, el... ¡Oh, ¡Es Koga! ¡Es Koga! ¡Es Koga de joven! ¡Qué guapo! Mira mi combus Frogadier y Torterra. El, el top, ¿eh? Muy top, ¿eh? Vamos, mi blazing el mejor. ¡Oh! ¡No! ¡Un rabo! <risa> ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Qué bonito el Torterra! ¡Me flipa! Nah, el Blaziken nah, se lo han sacado, eh. El Blaziken se lo han sacado, increíble. El granilla no me gusta tanto, la verdad. tal ¡Qué guapo! ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Pelos de punta, tú! ¡Pelos de punta! ¡Mi Blazing, qué bonito! ¡Bufalan! Nah, nah, espectacular. ¿Tú ya estás sacada de los fans? y este sacado uncio? un ¿Ala, ¿cómo no había visto esto antes, tú? ¡Jo! Ese es Jo. ¡Lugia! ¿Lugia, ¿Lugia? ¿Lugia oscuro? ¿Por qué? Los, los, los alfas. Nada, qué, qué bonito, qué bonito. ¡Flarion! ¡Jolteon! ¡Y, y Vaporeon! ¡Las aves en alfa! ¡Los ¡Los orbes! Los orbes de las aves, los de las películas. Ahí va Celebi. Nah, nah, increíble, increíble, increíble, increíble. Mi reverencia. ¿Cómo? El malo. ¡Hola! Sí, pues, pues, pues, pues, pintaza. ¡Dios! ¿Pero qué han hecho aquí? <risas> ¡Madre mía, familia! ¿Pero qué han hecho? Se han vuelto locos es, Estoy flipando O sea eh, Formas regionales de los... De Blaziken Está guapísima Guapísima Me ha flipado Forma regional de Greninja Forma regional de... De... de, de Torterra de... De los... Ibis, Evolution de, Bueno, de Umbreon no Porque Umbreon no hemos visto Pero tienen Flareon eh, Umbreon y... No, Umbreon, joder ¡Vaporeon y Jolteon! ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! ¡Hola! Ojalá esto pudiera salir adelante. Pinta. Pinta uh, a. service. pinta a vídeo hecho para fans. Eh, pero.. pero qué guapo. ¿Y qué idea, qué ideazas? Ojo, ojo, lo que me acabo de encontrar eh, en la descripción te pone una especie de, de, de texto cortito donde te explican qué es, en qué consiste eh, la historia del juego. O sea, es que ya no solo han hecho el vídeo, sino que encima se han inventado una historia, ¿no? Y dice En Yoto, poco después de los eventos de la torre eh, quemada, la región está devastada por la guerra. En el último esfuerzo Celebi envía a Ethan o Chris al pasado con la esperanza de que de alguna manera puedan alterar estos eventos pasados para evitar que esa guerra ocurra. Además, parece que fueron enviados más atrás de lo previsto y hay problemas. Incluso, en esta era acechan sombras que necesitan ser descubiertas. Ya solo imaginarme la historia antes de la Torre Quemada, o sea, es que ya, ya, pelos de punta, compañeros. Pues nada más, compañeros, hasta aquí esta reacción me he quedado flipando. Normal que me insistierais tanto en que lo viera, o sea, ha sido una barbaridad. Eh, si hay más información sobre esto os lo traeré Y os comentaré y la reaccionaremos En directo, así que mm, eh, Tranquilos que yo os lo traigo 100% Y nada, mis 10 es a los que lo han hecho el vídeo Y a seguir O sea, a seguir con estas cosas que Si te ponen la piel de gallina, por algo será Por algo será Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao!